Buenas noches, soy Alberto Carlos Senos. estamos en casa de María, un y en algunos instantes se va a presenciar un exorcismo, por el padre Benito Cámara. Buenas noches, ahora estamos en la habitación de María, en estos momentos va a venir el padre, padre, adelante. ¿Qué es lo primero Además, que... Buenas noches. Es lo primero que... Vas a intentar. Para quitarle el bicho dentro. Eh, un exorcismo es un una arte... Solo dos personas en el mundo son cansadas de hacer. Y es un acto que requiere mucha concentración. Y... Tranquilícese. No, no se me deje me... llevar por el bicho. Has presenciado muchos... giros de cabeza últimamente... constantemente... ¡Madre! ¡Me toca! ¿Qué quiere? ¿Qué ¿Cuáles son las técnicas que suele utilizar? Pues las técnicas que suelo utilizar es que no se pueden explicar ni palabras, ¿no? es un acto que requiere mucha concentración, habilidad y, y es algo que tiene que, que hacerse, ¿no? ¿Puedes hacer una pequeña muestra ahora, delante de la cámara? Pues como le decía, de estas cosas no pueden... No puedo hacer ninguna... Tiene que... Hacer mucho desarrollo físico mental y, y solo puedo hacerlo una vez cada, cada 40 días. No puedo hacerlo más. Y ahora estoy rociando un poco de agua bendita. La sí, un va! más un ¡Se más no, no problema, que va! ¡Se que ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se Voy a realizar el alto del sortismo. Requiere mucha concentración. Mucha preparación. Tengo que subirme a esto. En breve. Vamos a empezar. ¡Padre! ¡Padre nuestro! ¡Baja aquí! ¡Ahora mismo! ¡Sale ¡Uh! de este cuerpo! ¡Yeah! La experiencia de hoy me ha dejado destrozado. Este maría un chale me ha, ha costado más que un chale. Desde que eh, mis padres llamaron al padre Benito Cámara me encuentro mucho mejor. Ya no me medio en eh, la cama y ni vomito. Como pudisteis contemplar fue un final feliz. Así que nos veremos en el próximo programa. Chao.